Las tragedias y los fenómenos apocalípticos siguen sucediendo en el mundo. Es como si estuviéramos en la antesala de lo que sería nuestra extinción. Y es que se dice, en Nigeria cayó un meteorito. Las investigaciones, videos y fotografías que se han estado recopilando y que llegan desde el otro lado del mundo, la verdad son impresionantes. Pero hay un gran misterio en todo esto. Vamos a conocer la historia. Mi nombre es Castro. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, Investigador, únete al team. La verdad del meteorito que cayó en Nigeria. Estamos en medio de una pandemia y en México el cielo se puso amarillo. En Sudamérica aparecen ovnis, el ojo del diablo se apareció en todo el mundo y ahora aparentemente un meteorito cayó en Nigeria. La noticia comenzó a viralizarse después de las impresionantes fotografías y videos que comenzaron a llegar desde África, de lo que parece un gigantesco cráter dejado por la caída de un meteorito. Las redes sociales comenzaron a hacer eco de este inusual suceso ocurrido en el otro lado del mundo el impacto habría sido tan fuerte que dejó a su paso vehículos y casas destruidas. En los videos podemos ver cómo la gente comenzó a acercarse al área del cráter. Parece que en 2020 quiere exterminarnos y ahora comenzarían a caer meteoritos, pero ante el temor de los pobladores y los rumores que comenzaron a esparcirse, el gobernador Arakunrin Akerodolu declaró que no se había tratado de ningún meteorito, sino de la explosión de un vehículo que transportaba explosivos. E hizo un llamado para que no se estuviera compartiendo esta noticia como los miles de fake news que a diario circulan por el mundo. al parecer debido a una falla el vehículo quedó parado y comenzó un incendio que los ocupantes no pudieron apagar y por el peligro huyeron al ver que inevitablemente aquello explotaría en las fotografías podemos ver la zona con un gran hueco provocado por la explosión. Al ver esto y conocer lo dicho por el gobernador, parecería que todo había quedado en un malentendido y que efectivamente el cráter había sido provocado por la explosión. Sin embargo, en redes sociales no quedaron conformes con esta explicación y comenzaron a cuestionarse de el por qué en las fotografías no se ve ni un solo fragmento del vehículo explotado. Es como si el área estuviera completamente limpia. Además de qué tipo de explosivos llevaría, ya que el cráter es demasiado grande, la gente cree que en Nigeria están ocultando la verdad y que lo que cayó ahí ya fue retirado por los militares, que le estarían ocultando lo sucedido al mundo. ¿Qué sería lo que ocurrió en Nigeria? ¿Efectivamente fue un vehículo que transportaba explosivos o cayó un meteorito como muchos piensan? Algunos otros han ido más lejos y creen que lo que cayó en realidad pudo haber sido una nave extraterrestre. Seguiré trayéndoles las noticias, las investigaciones y todo lo que deben de saber alrededor de los fenómenos que estamos viviendo. Recuerden suscribirse a este canal para que les llegue la notificación de cuando suba la siguiente investigación. Además en mis redes sociales constantemente estoy publicando lo que sucede en el mundo, así que síganme. Mi nombre es Oxla Castro y nos vemos en el siguiente caso.